Tenemos que, creo como occidentales, ser humildes y reconocer que en algo nos hemos equivocado. Esa actitud profunda es decir, tenemos muchas cosas buenas, hemos aportado a la humanidad también muchas cosas buenas, pero hay otras que se nos fueron de las manos. El cuidado de la casa grande se nos ha ido de las manos. Las contradicciones profundas en las que hemos caído con el modelo depredador está acabando casi nuestra propia tumba los pueblos indígenas pueden tendernos la mano igual que aprenden mucho de nosotros, ser nosotros humildes para aprender algo de ellos y cómo cultivar estas nuevas relacionalidades. Cuidado conmigo, cuidado contigo, cuidado con el entorno, con el aire que respiramos, con la tierra que cultivamos, con el papel que usamos, con el agua, cómo la malgastamos o no malgastamos. <música> los pueblos indígenas son profundamente creyentes, <ríe> si hay al, eh, su problema no es el ateísmo o el agnosticismo, se convive todos los días con el espíritu del agua, hay que pedir permiso para sacar agua de un lado, cortar una madera, esto es así, tienen una comprensión relacional con el entorno muy fuerte, una dimensión espiritual de comprensión de la vida y sus relaciones, de ese misterio que llamamos vida, creo que en Occidente no los estamos perdiendo. Hay que recuperar esta dinámica. Creo que sí, que hay que recuperar una especie de espiritualidad más a la intemperie. Estamos demasiado protegidos, seguros de vida, seguro de cuenta bancaria, seguro, seguro de mi cuarto. Y entonces tal vez pensamos que todo está asegurado y el día que esto se, puff, se fumó y entramos en una crisis enorme. ¿Cómo recuperar una relacionalidad más a la intemperie, donde sepamos respetar nuestra diferencia y saber cómo articular la diferencia? Porque es en el misterio del encuentro de la diferencia que la vida, el misterio de la vida se genera, que el misterio del amor se genera. ¿no? Entonces creo que los pueblos indígenas nos pueden ayudar a encontrar, dentro de esa perspectiva del buen vivir, el camino de la sabiduría. Como proceso personal en todo esto, y junto a los pueblos indígenas, también diría que es un proceso de desconstrucción y de aprendizaje continuo. Hay un trovador brasileño, Gonzaguinha, que canta eh, una canción que es muy popular entre la gente, ¿no? Vivir y no tener la vergüenza de ser feliz, cantar y cantar y cantar, la alegría de ser un eterno aprendiz. Comprender la vida como aprendizaje, como travesía, y estos son los pueblos indígenas para nosotros grandes maestros que nos ayudan a entender una otra lógica de relación con el entorno.